93 casos. El último caso ha sido tipificado como homicidio-suicidio. Caso donde Cochabamba eh, se ha eh, colgado con un cordón y ha muerto por asfixia mecánica. En Bolivia hasta la fecha se registraron 93 casos de feminicidios, dejando a 91 huérfanos. Según datos proporcionados por la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, de cada 10 mujeres, 7 sufren violencia. Existe un feminicidio, la pareja es detenida, la, la madre está muerta y los niños quedan prácticamente a merced de de las autoridades, de los parientes, que en muchos casos, ni los parientes quieren eh, hacerse cargo de ellos. La felc atiende por día entre 90 a 100 casos. Sí, bueno, eh, de los que se ha identificado más eh, recurrentemente son eh, los celos y el consumo de alcohol, a veces eh, combinados, ¿no? Y eh, los... Eh, como compromete el ámbito personal... Existe una explosión de ira cuando, cuando hay este tipo de casos donde eh, las, eh, las muertes se producen también en circunstancias más grotescas, más, más, con más violencia, más agresión. Santa Cruz de la Sierra es el departamento donde mayores casos se presentaron en esta gestión, seguido de La Paz y Cochabamba. Existe un machismo en, la, en algunos casos cerrados, diríamos. Eh, bueno, eh, se mantiene, inclusive eh, las mujeres lo mantienen, este, este empoderamiento que tiene el hombre en, en algunos lugares. ¿no? Qué ¿Las víctimas entre los 20 y los 35 años? En su mayor parte. No obstante, la policía a través de los diferentes trabajos de prevención, como ser la socialización de los alcances de la ley 348, busca reducir los casos de violencia en el país.